Hola, buenas, eh, ya sabéis, estáis en tiempo de crawler. Estamos, hoy nos hemos venido a la zona de Mataró, es una zona que está detrás del cementerio. Ya veréis eh, que hay unas rocas espectaculares, nada que envidiar a otras zonas que tenemos en Cataluña. La verdad es que bueno, hay buenas rocas para que todos los coches puedan lucir eh, sus nuevas ruedas y sus nuevas carrocerías. Espero que os guste mucho lo que los compañeros han, han preparado para vosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Vale! ¡Vale, camiseta! ¿Por qué no lo haces un poco más fácil? ¿Por qué no lo haces un poco más fácil, tío? ¿Quedó grabado? Mierda, tío, me hizo así en la cabecita. Es una crawler huevada. Se ha llevado. se pone la cara, pone la cara, pone la cara. Vamos a ver la cara de Uriol, Hola. ahí está, la cara de Uriol. Nuestro amigo que detallismo, no, no vamos ya con un ancla, el forfet, sus eslingas sus cubos y de esto. no llegamos... Su, su, sus... sus estorillas para esto, sino que ya llegamos al límite, llegamos al límite de que abrimos esta caja. Llegamos al límite, señores, señores Que lleva una caja de herramientas Que lleva una caja de herramientas Totalmente sí, operativa sí, sí, si no, Es con la que arregla el coche, imagino Pero no lo perdamos, señores Sus destornilladores, su llave inglesa Y alicates que funcionan Que Caridad. esto ya, eh, esto ya, vamos Martillo y lo que haga falta Que nos paramos y le hacemos un check-in al coche Anda que no Esto es ya lo máximo de lo máximo <risa> tres veces esta será ya la definitiva para poder explicaros y que veáis la magnificencia de su, de su coche ahí lo oh, what the fuck marcos a ver, a ver, ese símbolo de la victoria. Sí, pero me ha costado aquí por lo menos una hora. No os creáis que, que, que, ha sido, que ha sido nada... Esporádico, ¿no? no hasta que no le he pillado el truco, nada. Y ahora la Cristina se está, se está riendo de mí porque sabe que no me gusta oírme en los vídeos. <risa> Yo soy bueno. muy picosa, que digo, bueno, explícame cómo va y qué... Pero me ha costado un, un, de esto hasta que le he pillado el truco. Bonito coche que vaya, tiene. ¿eh? Vamos para va casa. <risa> ya ha subido! ¡Ya bastante! ¡Ya, ya se, se puede, puede ir! El Pedazo de carro que lleva. Así, estate quieto ahí. ¿casi? Ábrelo, José, si quieres, tío. ¿Sí? ¿Chafardeamos o qué? Ábrelo, tío, si a mí no me. No. Pues vamos a ver. Un, -a -box, un, -a -box. un poquito lo que lleva este bicho. Cuidado, cuidado. <risa> pon la R, pon la R en el vídeo. ¿Lleva una carrocería ProLine e-Lux? Sí. Llevo un combo, eh, el Assel 2300 de Erron, una batería pequeñísima de 1.500 amperios, 3S, un servo de 46 kilos, eh, conectado a la batería a 12 voltios, porque si no, no se come la batería, el VEC no, del, del variador no, no daría. Un chasis axial. Aquí abajo tenemos manguetas y portamanguetas de latón. Esta pieza de, de latón, que, que me hace ganar un poquillo más de, de peso. Suspensiones en drop la eh, Las g Las de g transit de ¿no? Exactamente, correcto. ¿Con un poquito aquí de fibra de carbono. ¿Para darle rigidez o.? No, es simplemente para la, de, para que quede bonito y para collar la, la carrocería, porque la carrocería la llevo collado en tres puntos. Este punto, este y este. Ah. Eh, las torretas de aluminio de Injora qué más? Y. Bueno, veo lo, que los.. Contrapesos dentro de la llanta también. Exactamente, correcto. Contrapesos en... Sí, estos son, que según yo tengo entendido, pesan bastante más que los de latón que venden. Sí, 20 gramos más. Ya o ves. sea, unos pesan 80 y estos pesan 100. Un y... 98 o una cosa así, no de no esto. Y llanta Inyora de llanta... 30 milímetros de ancho. Eh, correcto. No lo sé si son de 30. Sí, sí, esta creo que son de 30. No lo sé si son sí. exactamente... Son de 30, de... seguro, seguro. Y un 1.9 y... <coughs> y... Bueno, y los, los links doblados links, los links Está curioso. La bandeja me la he hecho yo... Eh... Está perfecto, sí, creo que no nos dejamos prácticamente nada. ¿Qué más? No sé, no... no. no. ¿Qué rueda lleva? Lo tenemos. La, las ruedas son las iras las G8. Que no falte. <risa> Buenas ruedas. Que, que últimamente me están diciendo que... Las, las rupturas van muy bien y vamos a tener que probarlas. Hay que probarlas, no, hay que probarlas. No... Yo las probé al principio y me gustaron más estas, pero últimamente me están diciendo... Hay muchos comentarios por ahí que me están diciendo de que van muy bien. Respectivos y, y, y, y, y... Igual que, igual que hoy en la, en la piedra he necesitado ayuda para subirla, pues a lo mejor también necesito ayuda de esas rupturas y hacer caso, caso a a lo que me digan. Bueno, puede que... Ah, ya... bueno, separadores también. Los ah, separa... Llevo... Llevo de separación 10 y 12, que a lo mejor es un poco excesivo. Lo, lo mismo lo recorto un poquito, para que se vean, aquí, ¿lo ves? Ah, llevo claro, dos separadores, creo, llevo los de creo. los del buje y los de cuadradillo. Guau. Wow. En total es una separación. De... No, la, no la he contado, pero si llevo 10 y 12 serán 22, ¿no? Wow, 22 Ve por rueda. 22, o sea. Lo tendría que medir, lo tendría que decir. Pero son 10 y 12. Que creo que a lo mejor el de 12 tendría que cambiárselo. Y poco bueno, más. Está muy bien. Yo no voy a decir que este coche está de serie, porque no está de serie. No, no lo está, ¿no? Porque totalmente retocado. Tiene. De ser eso tiene el nombre. ¿Está sí, no, sí, bueno... Tiene cardanes, diferenciales, trami... Y... Vamos. Lo, lo esencial es eso, sí que está de serie. El chasis y eso, sí. pero todo lo demás ya es un poquito... Al gusto. Demás, ¿no? Sí. <risa> ¡Qué cabrón! Sí, está al sí. dente. Pues nada, pues muchas gracias, Marcos, por enseñarnos tu coche. ¿Qué va, tío? Vamos a ver si lo vemos en un par de subiditas, que la gente vea lo que hace esta máquina. ¿Qué va, tío? Nada. Eh. Venga. ¿Has hasta hecho, hasta nada. luego, Hasta luego, José. ¿Qué, va, ¿Qué hace el marico ese? Vamos a grabarlo. ¿Vienen a hacer cowler o vienen a hacer vídeos? Estamos haciendo el xeric. Estamos... Venimos, venimos a hacer las <ríe> dos cosas. Venimos a hacer vídeos <ríe> porn. <ríe> Aquí hay un lateral que quiero ver quién llega más lejos. Vamos a verlo.